Bienvenidos al curso El Voluntario que en ti, itinerario en cooperación para el desarrollo. En este curso queremos que todas las personas que estáis pensando en hacer voluntariado en cooperación para el desarrollo conozcáis todas las opciones, empezando por las opciones a nivel local y después las internacionales, desde el voluntariado en derechos humanos, en acción humanitaria, además de la típica o más conocida relacionada con cooperación para el desarrollo. Durante todo el curso un y reflexivo sobre lo hacer voluntariado en cooperación para el desarrollo y ayudar de esa manera a todas las personas a adecuar sus intereses y objetivos con eh, los distintos opciones o tipos de voluntariado en cooperación para el desarrollo que existen. Hay que preguntarse si lo que realmente queremos es viajar si lo que se quiere es conocer gente o si se quiere salvar el mundo. Para ello contaremos con personas eh, que van a ser los formadores que pertenecen a distintas organizaciones y distintos sectores relacionados con el voluntariado en cooperación para el desarrollo. El curso Consta de cuatro unidades que se desarrollarán a lo largo de cuatro semanas. La metodología del curso es muy sencilla. Consiste en la visualización de unos vídeos y después la realización de distintas actividades. Algunas de ellas serán opcionales y otras obligatorias. Todas ellas, como decíamos, con un espíritu reflexivo y crítico sobre lo que supone y el impacto que tiene el voluntariado en cooperación para el desarrollo. A lo largo de estas cuatro semanas contaréis en todo momento con los formadores y formadoras que impartirán el curso para resolver vuestras dudas o ampliar información. Empezamos.